Detienen tarcistas que discutió con turistas, señores. Por fin metieron preso a esos tarcistas, uno de ellos. Por fin, porque esa gente tiene a los turistas locos. ¿Eh? Fue detenido Carlos Martes, tarcita, que escenificó una discusión con dos turistas en la zona turística de Bávaro. Porque estos prefirieron utilizar el servicio de un conductor de plataforma digital Uber. A su llegada a la Dirección Central de la Policía de Turismo, Politur, en una patrulla del organismo, Marte explicó que se apersonó voluntariamente para hablar con el comandante que requería su presencia tras el incidente, suscitado en un ubero alto, Punta Cana, y que fue grabado en un video y subido a las redes sociales. En el video viralizado, el turista de nacionalidad española relató que fue... Desmontada del vehículo Del conductor Que ella había contactado a través De la aplicación Uber Bueno Por iniciativa del chofer de Uber Grabó el atropello del que fue víctima eh, ¿Verdad? En momentos después Y después denunció esa situación Entonces sorprendida por la situación Dijo que prefirió pedir un Uber Porque el sistema funcionaba bien en España A lo que Marte le contestó Con los que vieron el video No sé si lo tenemos por ahí eh, dice él, la ley de España tú la cumples en España la Dominicana la cumplimos aquí en Dominicana, dice él, dijo él en referencia al polémico reglamento 515-21 del Intran, que establece que los taxis por comunicación o plataforma tecnológica deben tener no menos de un kilómetro de distancia lineales del área donde prestan el servicio los taxis tradicionales turísticos el taxista de la plataforma tecnológica convidó a los turistas a caminar unos metros para abordar en su vehículo y llevarla al destino Por esta situación Politur informó que trabaja en la identificación Captura y posterior sometimiento A la justicia de los hombres al volante Que atropellaron a estos extranjeros Las disputas entre los Taxistas turísticos y los conductores de Uber Son frecuentes en la zona de Bávaro A pesar de la mediación que lleva a cabo El Intran y otros organismos del Estado y el sector turismo sí. Esto se va a poner feo Señores, si están así. esperando que pase lo peor En Bávaro, Punta Cana Señores, con estos taxistas, que son unos abusadores en los precios, ¿qué pasa? Que el jefe del Intran, no sé qué ha pensado con eso, quién puso las reglas y fue, fue otra gente, pero el turista no se puede maltratar aquí en este país. Si, si él eligió el Uber, ¿sabe por qué elige el Uber? Porque es más barato. Porque es por los kilómetros que te marca el teléfono, uh -huh. que no es que un taxista te vaya a decir, son mil, son mil, porque eso es lo que los taxistas hacen, de boca. Sí. Te llevan a una esquina en Bávaro. ¿Quién ha cogido un taxi? De que estamos aquí en Bávaro, para que usted vea lo que es. 500 pesos no te dan a ti si pasan de tres esquinas. Y más si tú sales de un hotel, claro. y siendo extranjero, al aeropuerto. Allá en Bávaro eso es Te quitan 7,000 pesos fácil o más. Si es de, de, al aeropuerto de Punta Cana, de ahí mismo que no es tan lejos. ¿Qué pasa con el Uber y, y el Didi? Ajá, Didi, drive, que esa está plataforma ahí, no te marca por el rodaje. Eh, el, el que coge está hacia aquí. No estamos en contra de los taxistas. Pero en este caso, en esa zona turística, los taxistas dan en la madre. Sí. Y si te ven pero que así. tú no eres de aquí, los turistas, ¡ay, mi madre! te rompen. Entonces. Las autoridades tienen que poner carta en el asunto. Atención, eh, el ministro de, de, ¿cómo que se llama? David Collado. Uh -huh. David Collado. ¿Eh? David Collado tiene que poner asunto a esto. Estamos en chisme, Jorge, está tranquilo. Estamos diciendo la cosa como es. ¿Eh? Porque si matan a una, hay turistas que son locos. Sí. Que salen de ahí, que son unos animales no, así, yo, y hay que entrar a trompar. Yo he visto unos libros ¿Eh? de esa gente peleando. A la trompa porque ellos quieren que se monten obligado. Entonces, ¿Qué? le pusieron una regla, que a un kilómetro sí si lo dejan montar. Entonces, se van a un kilómetro y tampoco quieren, le atraviesan los carros. ¿Y cómo es esto, señores? ¿Y ya lo sube, ya se están registrando ya como empresa. Pues claro, como sí. empresa. Con un acuerdo que se, va, que se llegó con el Intran. Entonces, ¿qué van a hacer ahora los taxistas cuando eso ya esté disponible y los y, y lo Uber puedan ir a los hoteles a buscar a, lo, a la gente que quiera? Yo quiero que pues me si no que quieren, prefieren, que a prefieren buscar un problema que bajar el precio. Exactamente. Porque si fuera un precio, eh, precio estándar, asequible, sí. no, pero ellos depende de cómo te vean. Si te vienes ya tú sabes, con un brillito, ya tú sabes, ahí mismo. Ahí se aprovechan. Loco. Y son como hormigas porque son 200 taxistas en un hotel. Uh -huh. ahí, y el Uber, usted lo pide por aquí. Uh, y ya más seguro sabe el nombre de taxi -sí, sabe todo gps sí, por dónde vale. viene que hasta la foto claro, hasta la foto de, de, de, del conductor y es más seguro porque ahí tú tienes un registro donde tú claro. puedes querellarte si pasa algo claro ¿tú y, tú y tú mismo estás siguiendo desde tu claro. teléfono la trayectoria cualquier vamos, cosa vamos a tanto. ver el video de, de, de lo sucedido con, lo, con los españoles Sí, está, está ah, aquí de Cana, que mira tras... cómo está él eh. eh, haciendo la, la comida. Eh, ¿Tú tú voy a grabar bien, yo voy a grabar bien a, a los leones de aquí, a los dueños de Bávaro Punta Cana. Ah, sí, sí, sí? Estos son los dueños. Sí, grábalo, grábalo, sí, grábalo. grábalo. grábalo. Sí. Ah, tú tienes tu ley, tú eres, tú eres militar, tú eres militar. No te apures, como te es la ley de España, Siga, Sigue diciendo. En mundo, tú no Ahí está. Con Ahí está. Oiga, sigan caminando para allá. No se queden. Sigan caminando para allá. Que yo lo voy a recoger para allá. Yo lo voy a llevar. Sigan caminando. Sigan caminando. Ya está bueno que los taxistas de esa zona turística estén atropellando a los turistas. Deben llegar a un acuerdo. Ya, ya ustedes exigían que el Uber. Eh, se registrado, ya está registrado ¿Qué usted quiere ahora? Claro. Exactamente. Que venga un V de eso con, con dos manutenciones Arriba, sin buscarse un peso ah, bueno. Y acabe con tres o con cuatro claro. Entonces, aquí se critica Lo que es, eh, que no llamen a la violencia Pero entonces, mira, esto es lo que pasa No, se da, da vergüenza, señores sí. que Esa gente vengan turistas Para acá y la atención que tú le des hablando. no, porque aquí con eso Obligado. Gente, con yo una me entiendo, Dios mío Entonces Deja mucho que decir, porque así como muchas veces nosotros decimos no, porque por eso todos son iguales, mucho por uno solo, paga todo el mundo, y eso daña el turismo de aquí, porque así mismo como ya está grabando, ya las redes tú lo subes y ya van acabando y hablan de uno y se le va a caer también, porque haciendo eso, él no estaba, o sea, no se estaba enorgulleciendo porque le va a dañar también el negocio al otro que apareció ahí, por ejemplo que estaba diciendo que sí, que lo siguieran ah. grabando. O Se da vergüenza que personas así son los que están tomando los turistas para que al fin y al cabo no venga, pues, a nosotros no nos conviene ese tipo de cosas que están sucediendo. Porque eso es mal para el turismo. Esto es uno de los países donde más turistas vienen. Entonces, cuando vean ese tipo de atención, pues va a ir decayendo. Más como estuvo la economía cuando empezó el COVID. Claro, ese es el, el, el el Uber que estaba grabando verdad que estaba defendiendo si sí. sí es un problema que yo tengo mucho mirándolo ya han salido varios videos y nosotros hemos hablado de eso de eso que está pasando allá en esa zona turística yo creo que ya eso tiene que acabarse porque no puede ser que un turista aquí tenga que hacer una cosa obligado de monte si no se quiere montar en un taxi que tenga que ser obligado que se tenga que montar ahí entonces et, et, esta gente de aquí dominicano burro que no que no se sabe manejar y quieren hacer la cosa obligada por el dinero hay que ponerle un stop y un paro, ¿verdad? Y claro. Un... Claro, debe de eso. Y nosotros no somos de allá. En la página sí. de turismo, están advirtiéndole a las personas que quieran vacacionar y se meten a esa página de turismo para reservar hoteles, ¿verdad? Y eso. Le están diciendo, oye, si tú vienes, ten cuidado con los tacitas porque no te dejan montarte en un Uber? O sea, ya es una situación que está escalando. Y Dios quiera que no pase algo peor, porque si eso pasa... Todos los medios internacionales van a abrir con eso y después se va a instalar la, en la opinión pública internacional de que República Dominicana no se puede venir a, a vacacionar. Porque o lo no, no no le da la gana. Y ya, eso, y ya con eso ya el, el, el turismo se cae. Claro. Entonces este tipo de personas tienen que ponerle un stop. Y si tienen que caer, caer preso por, por agresión y ese tipo de cosas, porque son él está haciendo agresiones verbales ¿eh? y tú me entiendes que también es un delito. Tú agredes a una gente verbalmente y, y más si tú no lo conoces. Y más a gente. Sigan caminando para país. allá. No se queden. Sigan caminando para allá. Ah, ahí, ahí se escucha la voz del Uber que dice que caminen más para adelante para montar los turistas. Oye no, Esto es increíble. Caminar un kilómetro para pa que lo puedan montar. Vamos Pero dos... que eh, eh, discúlpame, antes de ir a la pausa, prácticamente lo que están eh, diciéndole, escúchame eh, ahí, eh, amable, es que ellos no se pueden eh, ellos no pueden circular en una ciudad. Cuando salió eso del que querían que estaban un kilómetro, señores, Santo Domingo, tú sabes que eso es lleno de hoteles. Prácticamente eso es expulsarnos los de ahí de la ciudad que están. Entonces, eso es ilógico, es estúpido. Claro. Así vamos.